Tras la denuncia dada a conocer en la semana pasada, en donde residentes del sector Pueblo Nuevo de esta ciudad reclamaban el arreglo de una avería en el sistema de aguas residuales que aseguran desde hace más de dos años afecta a todos los que residen allí. Hemos ido como cinco veces a Inapa y nos prometen que vienen, que vienen y nunca vienen aquí. Ya tú te tú de cuenta, por ahí no puedo comer. Ve afuera y llevársela para allá arriba la comida porque no, no, cuando hay agua, ya tú la mierda. La, la, la materia cerca contra la casa que se mete Hoy el encargado provincial del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado Sinapa, con asiento en esta ciudad dijo la entidad busca dar respuesta a la problemática que aqueja a quienes residen en la zona sí, Tenemos eh, cierta información sobre ese caso este, nosotros lo reportamos ya porque hay que cambiar tramos de tubería, entonces no sé si te has dado cuenta en el sitio que está ubicado en muy muy estrecho el lugar, entonces no, no entra una retrocavadora... Entonces solicitamos que se nos mande por lo menos, eh, le hicimos, o sea, le hizo un presupuesto para ver si se explica a mano. Entonces ya tendríamos que buscar empleados, eh, o sea, buscar personal extra de los empleados que tenemos aquí en la, en la oficina. En cuanto al porqué de la tardanza para dar solución, el funcionario dijo que INAPA no maneja los fondos necesarios, por lo que han debido solicitar a la central que apruebe un presupuesto. Usted sabe que todo es un proceso. Los lo, lo pequeños problemas que podemos resolver por aquí los resolvemos inmediatamente. Pero cuando hay cosas que no dependen de nosotros ya, que se nos va de mano, que el presupuesto no es asequible, entonces tenemos que acudir al a, a nivel central. que pues sabe que es un proceso, pues se manda ingeniería, se consulta. Con los, si hay que hacer un diseño, se hace el diseño, luego pasa a presupuesto, luego pasa ya al director ejecutivo quien aprueba y firma el cheque.